Hola, que hay gente de YouTube. Hoy mm, quiero decirles algo importante. Pásense al canal de Aguatex. Que ya tiene más de 538 suscriptores. Ahora se vienen los, los 600. ¿Tendrá canales que recomendar? Mm, no sé. un solo uno. Me suscribo al, al secta. ¿A cuánto tiempo lleva en YouTube? Desde 2015. En fin. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden darle like. Compartan con sus amigos y suscríbanse. Hasta aquí se despide el VG Pro Gaming YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.